En el segundo ejercicio separaremos lateralmente la cadera de la línea media del cuerpo. Es decir, echaremos todo el miembro inferior hacia un lado. Cuando notemos la máxima dureza en los glúteos, paramos y retornamos muy lentamente a la posición inicial. Esta vuelta también debe durar 5 segundos. En ambos notarás tensión en las caderas.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 poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso pasaremos de 6 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos cada tres días aumentaremos el tiempo y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica comenzaremos a añadirle tensión a la banda elástica ahora haremos los ejercicios con resistencia y manteniendo la máxima contracción durante 15 segundos